Nuevo Fructis Hair Food. inspirado en la naturalidad de tu mascarilla casera y con super frutas. Tu pelo nutrido, suave y brillante. Está riquísimo. Nuevo Fructis Hair Food. ¿Ya te diste cuenta de que Easy Móvil es lo que siempre habías querido en telefonía celular? Tienes llamadas y mensajes ilimitados. También gigas ilimitados para que.